Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, según la hora en la que nos escuchen. Estamos aquí con el presidente de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, el licenciado David Peña Castillo. Y es un placer para mí el poder realizar estas preguntas con las que vamos a conocer un poco más sobre Femexer. Hola David, muy buenos días, buenas tardes. Me gustaría saber primero que nada, ¿cómo inició la Federación Mexicana de Enfermedades Raras? ¿Qué te motivó? ¿Qué sucedió en los inicios de esta gran, gran asociación de pacientes? Muchas gracias por tu pregunta, Celita. Bueno, para quien no sabe, Celita es mi esposa. La Federación Mexicana se creó hace ya muchos años, Celita, y la intención es aglutinar en torno a un centro de gravedad poderoso las mejores causas nacionales que atienden a personas que viven con padecimientos de este tipo. México tiene tareas pendientes y una de ellas es la atención con disposición, amabilidad, profesionalismo y por supuesto la mejor condición a favor de nuestros pacientes. Por eso se creó la Federación y en ella, como ya dije, conjuntamos todos los esfuerzos que de manera muy importante se están realizando en México para poder darle solución a estos temas. Hemos extendido a lo largo de la República centros de información que nos permiten tener a la brevedad más inmediata la información que requerimos para poder atender a nuestros pacientes. En el norte, en el sur, en el este y en el oeste, estamos listos. 32 estados de la República son atendidos por la Federación. Estupenda respuesta. Muchas gracias, David. La siguiente pregunta tiene que ver con la región latinoamericana. ¿Qué intereses, qué objetivos eh, eh, en relación a las otras federaciones que existen en Latinoamérica puede tener FEMEXER? Bueno, con relación a esta muy interesante pregunta, la región latinoamericana tiene necesidad de ser escuchada. Tiene necesidad de insertarse en el concierto internacional con voz y voto. Latinoamérica es una presencia de enfermos muy importante. Más de 600 millones de mexicanos, argentinos, venezolanos, colombianos, brasileños, etcétera, etcétera son parte del entramado que también tiene que ver con las enfermedades raras. Latinoamérica tiene que crear un poderoso trabajo aliado que permita que nuestras causas puedan llegar a buen fin y que tengan como resultado la respuesta de las autoridades que en el mundo atienden estos temas. Cada uno en nuestros países está trabajando porque la condición de acceso, la condición de no discriminación, la consideración de atención y seguimiento sea la apropiada. Juntos, estoy seguro, vamos a poder hacerlo mejor. Juntos, estoy seguro, nos va a costar menos trabajo. Juntos, estoy seguro, vamos a hacer que las cosas sucedan finalmente para quien tanto lo merece en Latinoamérica. Mm, muy clarificador. Gracias, David. La última pregunta. ¿Qué programas puede tener FEMEXER o ya tiene implementados que puedan engarzarse con otros programas que las demás federaciones latinoamericanas también tienen o podrían tener en conjunto. Con relación a lo que podemos hacer, bueno, evidentemente, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Bolivia, todos los países de la región tienen esquemas muy importantes de participación y dentro de estos esquemas, ejemplos muy importantes también, de tareas concluidas con éxito. Hay muchos programas que en Argentina, en Colombia, en Perú, en Chile, han sido exitosos. La idea es poder clonar lo que en cada uno de nuestros países ha resultado para ponerlo a disposición de otros y hacer que también tengan la oportunidad de ver cumplida la tarea. Por supuesto, vamos a integrar a organismos internacionales que puedan dar de manera importante apoyo a nuestros esfuerzos. Desde México, el INMEGEN, FundSalud y algunos otros órganos e instituciones van a estar apoyando el esfuerzo de México. Lo mismo va a hacer Argentina, Colombia, Chile, Perú, Uruguay. Todos vamos a estar insertando en una plataforma de intención y de atención lo mejor que podamos para hacer que la región empiece a trabajar bajo una misma frecuencia y con un ritmo constante. Por supuesto, el acceso, que es la prioridad más importante, va a ser uno en el que vamos a empeñar cualquier cantidad de esfuerzos. Pero no solo el acceso. Hay gente que no tiene medicaciones todavía en el mundo autorizadas para tratamientos. A eso habrá que darles otra condición. Atención con disposición, seguimiento y todo lo que pueda proveerles de certeza. Sin duda, lo que en la región se va a hacer, será el resultado de un esfuerzo coludido que tiene como objetivo, como ya lo expresé, que todos, todos nuestros enfermos en la región gocen de la condición de certeza a favor de su salud. Celita, te agradezco mucho todas tus preguntas y ojalá que esto haya dado una luz importante de comunicación para quienes nos están escuchando y nos están viendo. Muchas gracias desde la Federación. Soy David Peña, presidente eh, presidente de la Federación, por supuesto, y les envío un cordial saludo en esta celebración del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Muchas gracias. Pues ha sido todo por hoy. Muchas gracias, David. Nos han gustado mucho tus respuestas. Es muy interesante lo que nos cuentas. Y pues nos veremos la próxima ocasión. Gracias.